Cortar, cortar, ¡Eh! cortar. vale! ¡Vale, vale! vale vale dale! no, no, ¡Vale! no, ¡Vale! no, no, no, no, no, Rápido el siguiente grupo que empiece. Bueno, vamos a ver, ¿no?